Uh, Roblox. El MacBook. Bueno, el Mac. La casa esta casa va a ser mía después recordármelo chicos es el es el piso 40 ¿Dónde está aquí el ascensor? ¿Ese ascensor? ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde está? No, no, no, tío. Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba. Ese es el mot, Chicos, este es el motor. Este es el motor del ascensor y se ha ido más para arriba. Se va super despacio. Vamos. Y bueno, aquí tenemos todos estos ascensores que son completamente para nosotros. Vamos a probar este sensor, me parece muy guay. El marcador okay. es chulo, bueno, también está chulo, pero habría que hacer. Going up. First floor. going up. Ah, ahí está el marcador. Second floor. Go go Gaga. Bueno, algo habría que hacer. Eh, ¡Se está echando chispas! Vamos a ir a ver qué le pasa. Vamos a ver cómo baja de ya. Bueno, pues bajar rápido, eh. Bajar rápido. ¡Madre mía! ¿Qué le han hecho? ¡Madre mía, por Dios! ¿Cómo es que este es... ascensor. ¿Aquí puedo entrar? No puedo entrar. Esto sí que tiene... Este han tiene un han Timon. Este ascensor tiene un problema que ya ve Y hemos estado oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, este ascensor es muy peligroso chicos no montéis en ascensores peligrosos os lo digo se podría caer y cualquier cosa podría chicos esto no lo hagáis por favor que esto molesta bueno, esto no molesta, bueno esto no molesta, sino da miedo, da miedo, no montéis en los asesores que den miedo. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Aquí qué hay? No hay nada. Y aquí hay otro ascensor que creo que es muy chulo. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. ¡Wow! What I do I now? What I do I now? Here you, what do? A... Vamos a ver chicos, vamos a ver por aquí que ¡Asquerosa! rosa! ¡Qué rosa! ¡Perfecto! ¡Qué ruido este, chicos! ¡Bajarle el volumen! Please stand clear of the closing door! hace mucho ruido chicos. ¿Este no pasa nada o qué pasa aquí? No pasa nada. Eso se ha quedado ahí. ¡Guau! Claro. ¡Madre mía! ¡Qué paquetes son estos! Bueno chicos, vamos a mi casa. Este fansón no ¡Oh! recuerda cuentaba yo por la... Valladolid ascensor no lo recuerdo yo por aquí. No han, han hecho una actualización. han hecho una actualización. Vale chicos, aunque esté el mismo piso, vamos a cambiar a este de ahí que irá hacia nuestra casa. ground well, no. floor si logramos verlo. Okay. Vale. y aquí tenemos un bacon a ver no eh. sabía que esto tenía lavaplatos mejor para mí ahora lo que yo no sé es si se puede coger el lavaplatos bueno en eh, los platos pero vamos a ponerlo a lavar sí creo que es que está corriendo oh. vale, Muy vale bien. así a ver, vamos a procurar que nos salga el agua oh. ¿Es visible o no es visible? no es visible. Ay, cretinos, cretinos que se me va a inundar la casa. Ring All. Con que este señor no parra. Vamos a probar. ¿Qué onda, eh? Sam. Pensaba que era el bacon. ¡Uh! No. ¡No! ¡No! Vale, chicos. Un segundo que voy a poner un comando. Ideas. First floor. Vale, estoy harto. Berry... Oh. Ya estoy harto. ¿Qué? Ah, pues sí que es un bacon, es un bacon. Sam. A ver. <coughs> Vamos a bailar. Pago. No podemos chicos. ¡Tú, tú, tú, tú! tú. Me están controlando muy bien vamos a ver si funciona ¿Va? Vamos a probar hacer un no. aquí no podemos hacer ningún comando bueno lo que íbamos había estropeado el ascensor ¡Suscríbete clear of doors. había que reiniciar, nos hemos quedado encerrados. Mira, me estoy vibrando. No se me ha caído, espero que no se me ha caído muchas más cosas. de la conexión se ha acabado la conexión chicos no podemos continuar más pues bueno gracias por ver suscribiros gracias por ver suscribiros suscribiros y dar y, y, y, y, y, y, y dar like y a, y a la campanita así que uh, wow. eso es para mí eso para mí wow. pero alguna vez os habéis encontrado que no teníais conexión decía Roblox que no teníais conexión y en realidad sí que teníais, pues es un poco raro, es un poco raro la verdad, pero bueno, vamos a, pues bueno, suscribiros al canal, darle a la campanita y no os olvidéis de suscribiros. Adiós.